He visto muchos videos extraños a lo largo de estos 14 años dentro de redes sociales hablando de fenómenos paranormales, pero el video que vamos a ver a continuación está jalado de los pelos. ¿Perros que vuelan? ¿Será posible esto? Vamos a ver el video. inicio podemos ver una cámara de seguridad que capta a dos caninos que se encuentran en un terreno baldío. Estos parecen estar pegados o quizá uno detrás de otro, pero de pronto, en un segundo, estos se vuelven como una bola de luz o algo que simplemente se eleva hacia el cielo. Algo completamente extraño. El video fue subido a la red social de TikTok es un video de cámara de seguridad que no se encuentra editado Por lo que estoy notando Todos los elementos se encuentran dentro del video Incluso podemos ver el mismo video en un efecto Que se ve en contraste Para que podamos notar que efectivamente no hay edición del video Solamente los dos caninos se encuentran ahí Y de pronto se vuelven uno solo Y se elevan por el cielo como una espora de, de polvo ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna vez habían visto algo tan extraño como esto? ¿Habrá explicación posible? ¿Serán seres sobrenaturales? ¿Un fantasma? ¿O simplemente fueron dos perros abducidos por una nave extraterrestre? Bien, pues debo decirles que muchos se han impresionado con este video. Pero analizando bien este video tengo dos hipótesis posibles de lo que pudo haber pasado. En los primeros segundos del video podemos ver muchos eh, objetos que vuelan alrededor de la cámara. Podrían ser motas de polvo, podrían ser insectos o demás. Y de pronto los dos caninos parecen convertirse en una de estas motas de polvo y salir elevándose hacia el cielo. Yo creo que la toma está cortada, es una toma fija. Los perros se encuentran ahí pero en un momento cuando hubo un corte y por coincidencia pasó una de estas esporas, hizo el efecto de que los dos perros se unían y se elevaban juntos hacia el cielo, pero en realidad solamente es un video que está cortado. Pero la segunda hipótesis que tengo sobre este video son los cuadros por segundo de las cámaras. En este caso esta cámara de video tiene muy pocos cuadros por segundo, por lo que entonces no hubo ningún corte. Lo que pasó aquí es que la cámara graba en ciertos lapsos. Entonces en uno de esos lapsos se pierde la imagen de los perros y se complementa con el siguiente cuadro que la cámara capta. Y es por eso que los perros ya no se encuentran ahí y de pronto aparece una mota de, de polvo o un insecto que está frente a la cámara que se eleva hacia el cielo. Un ejemplo de lo que les mencionaba, que la cámara capta muy pocos cuadros por segundo, por lo tanto los perros que encontramos en esta filmación se ven borrosos y eso es precisamente por la calidad de la cámara. Esto es lo que pudo haber sucedido con el video de los perros voladores. Vemos ahí claramente cómo ese perro parece desaparecer porque la imagen se arrastra, porque no puede captar tantos cuadros por segundo, eso fue en mi opinión lo que sucedió así que no se espanten estos no son perros voladores no son abducidos por nada simplemente fue un efecto extraño que hizo la cámara esa es mi opinión por lo tanto yo digo que ese video es falso pero ustedes qué opinan Pónganme ahí en los comentarios qué piensan sobre este video y recuerden que todos los días estoy subiendo videos que ustedes me mandan al correo que aparecerá a continuación en pantalla y también en mi número de WhatsApp. Los voy a estar subiendo y analizando. Mi nombre es Oxlacastro y nos vemos en el siguiente Archivo Paranormal.